Hola amigos, soy Marlon Pérez, en mi nombre y en el de la parroquia Santa María Reina quiero invitarlos este próximo 15 y 16 de octubre a las fiestas de San Isidro en el corregimiento de la sierra, donde realizaremos la celebración del San Isidro en el malecón del corregimiento de la sierra. Desde luego reiterar la invitación no solo a nuestros habitantes, sino a las personas de todo el departamento de Antioquia para que nos visiten en el municipio de Puerto Nare a 230 kilómetros de Medellín. Los esperamos con el río, con los pescadores, con las quebradas, con un buen plato de pescado, con lechona y con los demás platos tradicionales que les permitan a ustedes disfrutar de la mejor gastronomía en la mejor esquina de Antioquia.